Comenzando con esta propuesta de la facultad, eh, que tiene un impacto y una influencia fuerte en todo lo que tiene que ver con las zonas urbanas de Córdoba y la incidencia que pueden tener eh, la planificación de eh, acciones de comunicación para la prevención, la concientización de este cuidado que necesitamos acrecentar en los momentos que estamos viviendo de pandemia en el pico este que estábamos esperando desde marzo, bueno, y estamos en él. Entonces, no aflojar en este momento, y la idea es desde Comunicación Solidaria, así se llama el programa de voluntariado, en donde están participando más de 20 estudiantes y 20 tutores de estos estudiantes, que son profesores y egresados, y la idea es justamente a partir de una coordinación con el COE y las medidas que toma el COE, eh, sobre la prevención, poder hacer que este trabajo uno a uno, eh, y de alguna manera colaborar, porque ustedes saben perfectamente, porque son colegas, que la información y la información verdadera hoy es eh, un insumo imprescindible para poder cuidarnos entre todos. Mariela, ¿y cuál es la intención, digamos, de este programa del uno a uno, de ir informando uno a uno? ¿Es a través de teléfono, a través de redes sociales, una, una charla eh, a través de alguna plataforma? ¿Cómo lo tienen pensado? En realidad son en terreno, en territorio, respetando las normas eh, y las medidas de prevención, el aislamiento, el uso adecuado de barbijo, eh, por supuesto protegiendo a, a, a los y las voluntarias, eh, la idea es poder llegar con comunicaciones directas a los ciudadanos que están este, en, las, en los lugares más transitados de Córdoba, ¿no? y que a, al haber bajado un poco eh, los cuidados o flexibilizado algunas medidas, este, vemos que eh, por ahí se relaja el tema ¿no? de, de, de cómo respetar eh, las medidas eh, que nos ha eh, informado el COE. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso. Eh, un trabajo uno a uno con, con este, diferentes estrategias de comunicación en la vía pública, en los lugares donde hay mayor aglomeración de, de ciudadanas, de ciudadanos. Fundamental el, el trabajo ahí universitario también acompañando... Y en este contexto ustedes han notado el, el vínculo, ya tienen seleccionados los voluntarios, los tutores, pero cómo ha sido la reacción y la, y, y la, la disposición de, de este personal para actuar. Mira, vos sabés, porque sos de nuestra comunidad, de nuestra unidad académica, de la Facultad de Comunicación, eh, una comunidad muy solidaria, que se ha, prontamente se ha sumado a las diferentes actividades que se han propuesto en, en esta situación de pandemia. Una de ellas es este programa de voluntariado y los, los y las estudiantes y las y los tutores se han sumado a esta actividad eh, que también se está haciendo eh, conjuntamente con todo el programa de, de compromiso social estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, y como dijimos antes, está coordinado desde la Secretaría de Extensión por este, Pablo Nata, que forma parte de, de nuestro equipo de gestión. Eh, bueno, con, con, como te decía, este como otros programas, como por ejemplo también el programa de voluntariado de eh, eh, ayudantes y apoyos guía para el cursado virtual de las materias, también se ha dado este, aproximadamente 45 este, tutores guía pares para ayudar a los compañeros en, en la cuestión de la enseñanza virtual, que fue una migración que se dio de una manera muy repentina cuando entramos en esta situación de aislamiento social preventivo, eh, y bueno, con, con, realmente, ¿no? Con esa solidaridad que reina en nuestra, en nuestra comunidad. Sí, hemos visto a través de Extensión, siempre comunicando, eh, las actividades que ellos muchos estaban acostumbrados a hacer en terreno, en un tiempo pasaron a la virtualidad, y ahora, bueno, volver el terreno para hacer una campaña de concientización es fundamental. Mariela, también quiero preguntarte, porque estamos ya casi en los últimos tiempos de, de meses del 2020, y ver cómo ustedes tienen pensado el cierre de este año y el 2021, cómo tienen pensado las clases. Bueno, para lo que resta, ya está todo el calendario de exámenes finales, de la licenciatura, del profesorado, de las tecnicaturas... Nosotros somos una de las unidades académicas que pudimos llevar adelante los exámenes parciales y finales durante todo el ciclo, con mucho trabajo de los docentes, eh, de los no docentes, de los ascriptos, de los ayudantes de cátedra, realmente se lo han puesto el hombro, y, y bueno, esto merece, merecería más que el 7% que se está ofreciendo de aumento, ¿no? porque realmente el trabajo de los docentes de la universidad pública eh, ha sido ejemplar en esto, para poder garantizar el, la permanencia eh, en, en el sistema de educación universitario. Eh, bueno, primero contarte, para el 24 de noviembre tenemos una colación también virtual son 430 egresados va a ser un acto que vamos a hacerlo este también como cierre del año académico eh, hay egresados de la licenciatura de la tecnicatura del doctorado van a estar todos los los egresados los que obtienen su título de bachiller en ciencias sociales también o sea que bueno también va a ser una, una gran un gran encuentro no eh, un gran de momento de, el presencial pero encuentro al fin festejando el, el la culminación de este proceso. Y, por otro lado, bueno, al menos por ahora, mientras no aparezca la vacuna y tengamos acceso masivo a ello, se está planificando el ingreso 2021 para, a la universidad y la continuidad de quienes ya son parte de nuestra comunidad educativa, de manera virtual. De manera virtual, mal que nos pese, todos queremos volver a las aulas, pero todavía no podemos, sería una irresponsabilidad. Eh, para los estudiantes que finalicen los estudios secundarios en diciembre, ya están, este, al menos en la Facultad de Comunicación, previsto el ciclo introductorio, ahora en el mes de noviembre-diciembre y en el mes de febrero. Pero vos viste que eh, para, el, para el ciclo medio, para la secundaria, también está previsto que algunos van a, van a terminar el 30 de abril. Quizás uh -huh. se se prevé que un 35% aproximadamente van a poder culminar la secundaria el 30 de abril con este periodo que desde el Ministerio se ha extendido. Por uh -huh. lo tanto, también está previsto una segunda introducción a la Universidad Pública y a la Facultad de Comunicación a partir del 2 de mayo. Estamos uh -huh. estableciendo todas las, las, las posibilidades para hacer viable que aquellos que culminen sus estudios en abril puedan también ingresar a la, a la facultad de comunicación a partir del 2 de abril, eh, perdón, del 2 de mayo, y de alguna manera trabajar para garantizar el derecho a la educación superior de todos y todas. Y también, por último, ya te paso el informe, también estamos trabajando en algunas estrategias para llegar a eh, los sectores más vulnerables, eh, a las comunidades más marginadas, que no está dentro de su horizonte de posibilidades la universidad pública, pero la idea es que pueda entrar en, esas, eh, en ese horizonte este derecho de, que tienen a la educación superior, y poder, des, des, digamos de alguna manera, despertar algunas vocaciones profesionales desde nuestro ámbito, desde el ámbito disciplinar que nos, que nos compete, que son las comunicaciones, las comunicaciones sociales, el periodismo, en todas sus variantes, eh, y bueno, y de alguna manera poder llegar y, y, y que se sumen también a la facultad de comunicación.